Una caña ideal para ese tipo de pescado. Tiene seis pasahilos más punteros, dos tramos, excelente clavada. Y lo acompaña un reel, Marina Sport, de cinco rulemanes. Mira cómo trabaja, ¿eh? me entusiasmo. Oh, ya, ya te le pico. Me entusiasmo, me freno ya, ya, me entusiasmo. <risa> bueno, ahora estamos haciendo la publicidad. Bueno, el reel es el Marina Sport, cinco rulemanes, 190 metros de nylon del 30. Lo estamos cargando con multi. ¿Por qué con multi? Porque la promo va a ser la caña. Ah, observen el mango partido que tiene con corcho. Una caña sensacional, ideal. Una caña que tiene una belleza de la nueva generación de caña. O sea, tenemos la caña, la Rainforest 1.98, 10 17 libras, dos tramos. Con el reel, el marina, 5 rulemanes, el marina 500. Un reel ideal para este tipo de pesca de spinning. Lo acompaña el multifilamento que va de regalo. Y una línea doble T para pesca de Tararila que va de regalo. Todo el conjunto, 11 mil pesitos. 11 mil pesos, todo el equipo. Y lo más importante es la oferta y el envío gratis a cualquier punto del país. Nos vemos en la próxima.